Cantus or tu cantos nai cantus naibisi. Va, gira, o la, la burre sanda da. La agenda debate el carte es cantar, cantar en concreto. Cantújidad, vedac, edonor, edos en, biurzeldu, cantar. Es la que enviar eh, partitura bat, es la que enviar música naiditua, en es de isambear hori e, denok e, daukagu gaitasuna besteko eta konpartitzen dugu talde batean gaudelako Gau besta, sakone, Kantu gira herri ekimen bada ekimen irikia, e, irikia e, edo ozein donostiar edo donostiar horbiltzen den edo hori. Diminuyó ante unas hispana batean ante un batean, intuición batean, tal de o sea gente que escucha cantarse a gustas en cita yola dal cenar y sala cantarse coyura está gausa política están gozada ante y se gasta tu sanba, vivía iruan, escalduno que bakarra ocampo y hoy tu vacarra orduan bueno va, no la ayudas le que insulten, manifiestua. Etta escultores que están quiserte ahorí va ba, a te botas un e, idea, va, sergática encantujira usado egiten negiten sana, sergática negiten donostia, gausa donostia como donostia maya como gausaba. Así e, bueno va, eun eun da roita mar berreun etta bueno, Andica en urte pare vatera irura, vaya, y salcía en bereño daroita mar, bereño irureño, depende ya de Está izan gara gure arvaso de que ucita co ondaria berres curatzén, ancianco que eta abesti oyen nun dignoracoa visiten. que el cáncer que hay que usted que usted gira de no iba a deticar. Gogua, no lo hice san, cantósa legera, el eh, río netanasco vesela. Veinte está el deticar, no era, Euskara era un leco a handi mendoíbat. Ni que me dando un día indio, la donostia Euskaldunen salece ari beti, que Euskaldunen ari. Ocasión matendo, y lián de invencións aspaldi, custeira de jendea topatzen a maiz, cendeu eh, geo Queo busca era un baxior ta la da horretarako. Está Gauroerte, está un equipo churra va gente asco, asco, asco, gusta este señor. Orduane, Orduña, bañés va cargar, gusta tu sentido de ir tenda. Está Beresumeán, aquí tal de cultura al veces la Gauza chumevada, bañan Beresie, Beresie. Está churra daucala, urte de gente tan seguido tu códula. Eta... Hola, sí. Hola, ¿sí? Es un programa que está dirigido a la mujer inmigrante, que tiene cargas familiares. Entonces tenemos un servicio de atención infantil y somos un equipo de trabajo. Somos unas 15 voluntarias y dos psicólogas e intentamos que durante el tiempo que pasen por el programa estas mujeres no se sientan solas, nos centramos sobre todo en el acompañamiento de estas mujeres, eh, en todos los ámbitos de su vida social, intervenimos con ellas a nivel laboral, intervenimos con ellas en su salud mental, en su salud física también. Aquellas que traen a sus hijos también al servicio de atención infantil, es un servicio de conciliación al que ellas les permite eh, poder ir a, a trabajar, poder ir a estudiar castellano, euskera, poder ir a hacer otro tipo de formación eh, que les capacita a nivel profesional. Y que se empoderen de alguna manera y que puedan eh, tirar para adelante. En unos 13 años, unos 14 años íbamos con este proyecto y es con las voluntarias. Si no, si no estuviesen ellas, desde luego no podríamos realizarlo. Para nosotras es el, el valor más importante del proyecto, además. Eh, son ellas quienes empatizan con la situación de estas mujeres, que lo están pasando bastante mal, eh, y entonces, bueno, pues eh, al final eh, es un equipo de trabajo, y para nosotros es fundamental este equipo de trabajo. Voluntaria besela, egiten de dugu lana, etortxe Gurrez cutan usted ditue un aurra que bueno que aldan ondona eramate dugu era mate de bueno gero etortzen en día va a buscarilla al vea que va ver lana egin guindue eta pescatego tenia ver de eta está aurra cartuta bueno va hoy da gurrelana nerecha toso oso positivo así que hizo. ...desde el 2005-2006... ...me apunté cuando me jubilé y entonces me llamaron en abril... ...y me gustaban siempre los bebés... ...y me gustó mucho la idea... ...directamente ayudas a madres que son madres corajes... ...que se merecen todo el apoyo nuestro... ...porque vienen de unas situaciones... ...pues que, que no son las nuestras las de aquí... ...económicamente pues tienen otras condiciones... Eh, ...psicológicamente pues pueden venir con mucha carga encima... ...dejan allí familias o hijos y bueno, aquí ellas procuran salir adelante, poder ganar, acordando siempre de lo que han dejado, de lo que pueden hacer aquí, quieren que los hijos de aquí prosperen, quieren integrarse en todo, y bueno, nosotras pues echarles, no sé, una mano a nivel de amigas y que cuenten con nosotras para lo que sea. La concesión de la medalla al mérito ciudadano por parte del Ayuntamiento de San Sebastián representa para la Fundación Goyeneche de San Sebastián, que tengo el honor de presidir, representa un honor y una satisfacción. Honor y satisfacción que nos estimula a seguir trabajando en favor de las personas con discapacidad intelectual, mejorando su inclusión social y... Haciendo que estas personas que acuden a nuestros garagunes, nuestros centros que les llamamos garagunes, lleven una vida rica al verse realizados como personas. Queremos tener voz en la sociedad. El Goyeneche Fundación. Berreundahoga eta mar pertsona gutxi gara bera laguntzen ditugun berrogeita sortzi profesional egiten dugulan Eta gure lana da bakoitzaren, bueno, bihar oinarritzen da batez ere Alde batetik bakoitzaren individualitasuna errespetatu eta ez bakarrik errespetatu baizik eta errefortzatu Bakoitzaren interesak zeintzuk diren jakin eta laguntza beharrak Eta horren arabera bera planteatu, eta gero beste aldetik e, ekin guzti horiek gizartean burutzea da gurelana. Horretarako beste pertsonekin erlazioa bilatzen dugu eta beste pertsonekin ere elkarlanean ibiltzea ere hori bilatzen dugu. Horlela inklusioa, ez da hemen barruan lan baizik eta beste pertsonekin eta gurekin gitartan duten erlazioekin.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 Reiterando el honor y satisfacción que para la Fundación Goyeneche de San Sebastián ha representado la concesión de esta medalla al mérito ciudadano. Muchas gracias a todos. Don Tierras y señor alcalde. Pues es muy sencillo explicar, desde mi punto de vista, por qué Juan José Ocon, Juanjo, se merece el premio que será otorgado por el Ayuntamiento de San Sebastián. En primer lugar, es Donostiarra de pura cepa. En segundo lugar, jamás se ha negado a ningún tipo de colaboración con cualquier organización musical, coral, eh, se haya hecho desde el ámbito de Donostierra. Su calidad mmm, como persona, eh, es, para mí es muy complejo decirlo por la, la amistad que me une con él, ¿no? pero es eminentemente bueno. Eh, es una persona muy humilde y es un músico excepcional. Y eso ya no son palabras mías, son palabras del propio Lori Muzzle, que cuando lo vio en Valencia dirigir, y yo estaba presente, dijo que pocas veces había visto a un director joven conjugar tanto la elegancia en el gesto como el conocimiento profundo de una obra. Juan José Orionac este es tu terreno de juego que como ves conoces muy bien y echando cuenta sabes cuántas veces has dirigido la orquesta de euskadi casi 70 pues bueno sabemos que son muchas las orquestas que has dirigido aquí esta también es tu casa y sabemos que este, este trabajo no es nada fácil esperamos que sigas defendiéndolo y como siempre aquí están tus amigos y tu casa y juanjo Espero que disfrutes mucho de tu merecido reconocimiento. La relación con los músicos es extremadamente atenta, afectuosa, pero a la vez exigente, o sea, los músicos saben a quién tienen delante eh, en una orquesta. Y sí puedo decir, por conocimiento directo, que la Orquesta Sinfónica de Galicia, la de Gran Canaria, incluso la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en cuya sede estamos en estos momentos, son tres organizaciones musicales que están absolutamente felices con que les dirija Juan José Ocón, y se entregan de una forma que pocas veces he visto entregarse en otros momentos. Bueno, pues en este momento que estoy así en el descanso de, de la orquesta, quiero aprovechar a decir unas palabras que seguramente ese día 19, ahí en ese momento, no podré decir por, porque tengo mucha sensibilidad y seguramente no me saldrán esas palabras. ¿no? Quiero agradecer a todo el mundo, a todas las instituciones que, que me han apoyado para la candidatura que, y, bueno, y, y decidirles también que, que el premio es para ellos, que la música está de fiesta, este galardón es para todos. Venetan detan eh, herderas eh, en San Ditum, eh, eh, Biochez, Ateras en Saizkit, y esta, bueno, Berriro, Esquerri, Cascó, denoi Me Así lehen, eh, que no hay que hacer labores, es es Y importante. confianza es la bueno Llevo aquí 25 años. Llegué en el año 89, yo no tenía trabajo, y vi un anuncio que decía que se necesitaba gente para dar cursos aquí a las asociaciones. Bueno, eh, yo había estudiado historia y a mí me gustaba enseñar, pero yo tenía ganas de tener una guela, de tener una clase. Y bueno, yo aquí la encontré. He encontrado la escuela de mi vida. O sea, nadie, nadie tiene la suerte, por eso una medalla a mí es la medalla a la escuela, porque, francamente, poder da, be, venir a una escuela que la gente viene porque quiere y nunca deja de venir, que eso es lo asombroso. Y además, el temario es libre. Yo he enseñado muchas cosas, pero a mí me han enseñado tantas como las que yo he aprendido. Eso sí que quiero decirlo y se lo he dicho siempre a ellas. Las mujeres vi que habían creado algo valioso y era una asociación donde igual ellas podían gestionar Primero sus propios problemas, igual al comienzo solo eran problemas, pero luego salían del ámbito doméstico al ámbito social, ese fue el salto, salir de la problemática personal a la problemática social. Eso no se hace de un día para otro, uno no se define así, de buenas a primeras, primero era pues a más de casa, pero luego no, luego eran ciudadanas. Para mí eso es el salto más grande que han dado las asociaciones. Ostada fue la primera asociación que se fundó. Posteriormente fueron las otras Ostai y Belar, y luego fue la de Arriberri. Quedamos de acuerdo las tres asociaciones en reunirnos y organizar actividades la Semana de la Mujer. historia es do es genuela casi y casten eh, historia y eh, casi que eh, no, bueno, Liburuakira Kurir de eta, eta Gero Amenasaldu, esta Icheguin, eta gure Gureirichi eman. También hemos hecho muchos viajes con ella, que eso ha sido muy, muy bueno. Hemos conocido pues, prácticamente España con, con ella. Para mí la asociación ha sido muy importante, mucho, mucho, porque he tenido oportunidades que no tuve antes en mi vida. Vamos, y, y ha significado muchísimo. Y Chu en particular, para mí, es una persona que la recordaré como una persona muy importante para mí. Porque tú se que agradecerle pues, Todo. casi lo que somos en la vida, porque Hombre. lo un telediario. Con lo dura que está la vida y con las mentiras que nos menten, <risa> yo ahora, cuando veo el teléfono, digo, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Pues si no fuera de Chus, pues el cual estaba dando la razón. Y así, con todo lo contrario de lo que dicen ellos. Eh, simplemente a Chus le tengo que agradecer mucho, mucho, mucho, mucho bien. Yo una cosa que destacaría de Chus es que nos ha hecho eh, que la lectura y el cine sean un hábito en nuestra vida. ¿Verdad, Chus? Bueno. Yo, en serio, yo, yo es mi experiencia, yo no sé si vosotros eh, sí, estáis sí, sí. en contra, de decirlo, porque, porque yo, no, a para, la para, para. No verdad, todo lo que es el, el sentimiento tan grande que tengo. Por eso yo digo, yo quiero decirle a Chus, Chus, eres una amiga que, de esas que se guardan en el corazón, que mujeres como tú son, son las que necesitamos. Como tú que también. tu vida ha pasado por nosotros y nos ha dejado huella. Y en mí vosotras. Y, y de verdad que, que yo nunca lo podría olvidar, vale. lo, que, lo que has podido hacer por nosotros. Vale, vale. Gracias, Chus. Vale. Gracias.